Hola amigos, amigas, amigo, amiga, nosotros somos ah, no. del ingeniero ordenador. <risa> <risa> Rechaza la tiranía de ser escogido y escógete a ti mismo. Es un tema interesante, en verdad. Es acerca de la individualidad, de no tener que estar preso de la opinión de los demás, preso de los conceptos de los demás. La identidad de cada quien debe de ser definida por uno mismo, ¿no? Así es. Hacia donde va uno, que lo que tú quieres, elegir tú, tu tipo de vida, tu profesión, lo que sea, siempre es mejor ser auténtico y ser pleno haciendo lo que tú quieres. Desafortunadamente ahora ya vivimos en una sociedad en la que ella misma es la que marca las pautas de por dónde uh -huh. debemos ir y muchas veces pues iban si van en contra de tu, de tu esencia y de tu espíritu, ¿no? Es ahí donde empieza pues muchos, muchos, muchos de los problemas que tenemos y de las enfermedades que tenemos como sociedad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nos hemos dejado a nosotros mismos por querer ser parte de. Así es. ¿no? Exactamente. Entonces sí tenemos que pensar mucho primero en, en nosotros mismos, uh -huh. desde un sentido de, de no egoísta pues, pero sí. sí en el que tiene que prevalecer nuestra esencia como seres humanos. ¿no? Yo creo que si repetimos comportamientos, porque la sociedad lo hace, o mucha gente lo hace, creo que hasta incluso dejas de ser feliz, ¿no? O sea, así es. Tu felicidad es. es porque estás haciendo algo que ni siquiera lo seas realmente tú. Yo creo que como dice Leo, o sea, es ser como pensar en ti, porque si no, ¿dónde queda tu, también tu felicidad? Sí, te la pasas siempre quedando bien con los demás, ¿no? Ándale. Y luego, pues eso te causa un conflicto el expreso de conceptos erróneos. Yo leí hace poco una, una frase que decía: ¿realmente te gusta la mujer o te gusta el concepto que te han creado acerca de la mujer? Ya sabes que tiene que ser así, tiene que tener tales labios o tales boobies o tal trasero y ser objeto. Igual esos conceptos no son de nadie más que de alguien que, que está dirigiendo esta, este rollo, ¿no? Dirigiendo este rollo para, para su beneficio y toda la gente lo está, lo adopta y piensa que es de él, ¿no? Piensa que es, ay, a mí me gusta eso, igual ni siquiera le gusta eso, igual lo adoptó y ya. Cosas muy chistosas como yo he visto muchachos de, ay, yo no sé por qué todos los hombres son iguales y por qué todos me tratan mal. Y estoy sola, pues, pero la chava no se vende de una manera chida, sino se vende como un objeto. ¿Cómo puedes tú pretender que te traten como una persona si te vendes como un objeto, por ejemplo, no? Uh -huh. es, una, es, una como, es una ambigüedad bien densa, ¿no? muy densa, que justamente el mundo está manejando, no? O sea, si puedes ser libre, pero tienes que ser un objeto. Sí, y no, pues, te engañas a ti mismo. Así es, te autoengañas. Pero en realidad, ese concepto de libertad... Sí, tiene, llega, llega a un punto muy cañón en el que sí tenemos que tener ciertas reglas de, de, de claro. comportamiento, no porque a ti se te hincha uno y dejaras el otro te vas a aportar de una forma, ¿no? Sí hay que tener unas ciertas reglas para que haya una convivencia sana. Sí, ¿no? O sea, o sea tampoco hay que malentenderlo, ¿no? No, no, no. Yo me refería a conceptos, el concepto de la supuesta belleza ahorita, el concepto del supuesto éxito en esta onda, uh -huh. el, de la supuesta convivencia incluso, ¿no? O sea, realmente hay, hay normas en el respeto, por ejemplo, el amor, pero esta sociedad luego se rige por miedos y por, por miedo a no pertenecer a esas cosas y te vuelven un esclavo. Y eso es la onda de que te escojan a ti, ¿me explico? O sea, como hombre o mujer te escogen a ti en lugar de escogerte tú mismo, no y decir, ay, yo tengo que tener tales patrones y vestirme tal, ¿no? o tener las boobies así y mostrarlas para que me escojan a mí, cuando tú te debes de escoger tú misma, ¿no? O tú mismo y decir, yo soy a él, ¿eh? y yo me escojo a mí mismo y soy feliz conmigo y me caigo de pelos no, y no necesito a alguien a mi lado para sentirme feliz y si lo tengo voy a estar porque soy una, un ser completo no porque me haga falta a alguien sino porque tengo que se vuelve medio únete a los optimistas pero estoy compartiendo mi, mi ser completo no estoy no estoy buscando a alguien para que me llene mi otra mitad sino yo ya estoy un ser completo y busco a alguien completo con quién compartir con, ¿con quien compartir eso, esa plenitud plenitud yo creo que es Igual, por ejemplo, en el la laboral, ¿no? Cuánta gente no trabaja en lo que puede, más en lo que quiere. ¡Alright! Eh, Así lo es. Y luego se amargan los se frustran, y pues ahí vienen un montón de, como dices tú, de, de enfermedades de tipo social. Voy a chambear, pero ya o sea, tienes cinco minutos que llegaste y ya te, ya te quieres ir, ¿no? Porque no, <risa> no, no estás a gusto. Entonces yo creo que ahí también, por ejemplo, uno como músico, yo creo que nosotros, todos aquí en la banda, pues el mes de por ese lado, estamos todos en el mismo canal de que queremos ser músicos que es lo que somos, lo que nos gusta y lo que nos llena, ¿no? Uh -huh. Y trabajamos por, querer, por, por convicción, por porque nos disfrutamos. Ahí ya, nos, ya no dejamos que nos eligieran, sino que nos dirigimos. ¿no? Exacto. Pero cuánta gente no hay que tiene que trabajar en cosas que, pues, que ¿En les no, no le queda de otra. Yo he escuchado por ahí alguna vez a una mamá que le dijo a su hijo, pues es que así nos tocó y ni modo. Nunca. Sí, eso está muy, Ay, sí. eso, eso está muy pesado, sí. ¿no? A eso nos toca, no, no, ¿tú no. qué quieres? No, no es lo que te toca, claramente eh, las que te están escogiendo sí. y qué pedo, que te chingas porque así tiene que ser, ¿no? Y eso no está chido, pues no. Sí son de porque, dos, ¿no? O porque ¿o eres... eso, eso mata el espíritu de las personas. Sí. Sí. O eres criador o eres real, o creas o reaccionas, nada más hay dos. Si reaccionas, eres como la mayoría de la gente que nada más reacciona a las circunstancias y ya. Así me tocó vivir y es mi club, bla bla bla, o eres creador, ¿no? sabes que yo estoy creando mi vida, estoy creando mi ser, estoy creando cada segundo de mi vida algo. Eso es bien difícil, pero es mucho más rico que nada más estar reaccionando. Pues así lo es. <risa> así lo, así lo No, pues comenten chicos, comenten, comenten. Sí, no. Es, que... es un tema que se puede llevar horas. <risa> ¿Y pues qué más? Campanita, like. Escríbete, comenta, visita y... www.cramen.com.mx Y pues nos vemos en la que sigue Tú que estás al otro lado de aquí la cristal, ya sabes, pórtate mal, cuídate bien <risa> Y nos vemos al lado